Yo sí me quedo con tu boca silenciosa Y tus ojos que susurran Quédate otro rato Yo sí me quedo con el espacio que nos separa en las noches Por la costumbre que tienes de abrazar la almohada Me quedo con el arco de tus cejas Con tu ceño fruncido Con tu cabello enredado y tu sonrisa imperfecta. Me quedo con el calor de tu espalda y el frío de tus pies. Me quedo con tus tardes nubladas y tus mañanas de sol. Me quedo con tus pasos aunque todavía no estén definidos. Quien lo haya tenido y prefirió no estar, que se consiga una esquina y se lamente lo que necesite Llore lo que tenga que llorar, porque yo sí me quedo contigo.